Raúl. ¿Quién es el mejor amigo de Garfield? ¿De Garfield? ¿El patita, el zambito? Dos. ¿Es que ¿Arturo? Uno. No. Odie, oh, no. oh, sí. oh, no. X? X. Ríos, le...